All <laughs> Bueno, estamos hoy con Daniel Sejo y Eduardo Ortiz de Lanzagorta, que son, bueno, además de emprendedores metidos en mil proyectos anteriores, ahora están a saco con FUEL, que es una iniciativa muy interesante de tarjetas muy orientadas a empresas. Luego, luego profundizamos. Daniel, Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por Dave. invitarnos. Antes de arrancar, voy, vamos a ir como un pelín para atrás luego para que contéis un poquito de, de dónde venís, pero para ubicar a la gente, un pitch de Fuel. Mira, se lo cuento rápidamente. O sea, Fuel básicamente es una solución. Somos una empresa que lo que estamos intentando es crear productos que permitan que los equipos se dediquen a las cosas que realmente importan. Y hemos empezado por unas tarjetas corporativas. tarjetas corporativas que, que son también un software de gestión de gastos, ¿vale? Lo que pretendemos hacer y lo que estamos haciendo es eliminar lo que son todo el proceso de, de hacer los informes de gastos, eh, reportarlo a la empresa, hacer la reconciliación, actualizar los presupuestos, todo a mano, ¿no? Este tipo de cuestiones se eliminan y, y gracias a nuestra solución, que por primera vez integra software y tarjeta al mismo tiempo, eh, se simplifica muchísimo el proceso, ¿no? Este es un primer producto de muchos que pretendemos ir sacando, todos con el mismo propósito. Y mola porque con la visión lo dejas claro, ¿no? Que, que vais a ir haciendo más. Luego, luego profundizaremos, al final del todo, ya os tiraré de un poquito a ver si nos contáis si, qué es lo siguiente que tenéis en mente. Si queréis, damos un pasito atrás. En ambos casos tenéis una experiencia brutal como emprendedores. Contanos un poquito, para contextualizar a la gente, cada uno de vosotros, si quieres empieza tu Edu y cuéntanos qué has estado haciendo hasta Fuel y luego Dani. Bueno, yo besé eh, eh, bueno, me vine aquí a Madrid a estudiar con, con, 20, bueno, con 19 años, ¿no? A, a la Politécnica aquí de Madrid. Luego me, me aburría y necesitaba hacer más cosas y, y me puse a emprender, ¿no? Entonces, bueno, empecé como el primero como ya en el desarrollo de negocio de una startup en Madrid. Luego, esta empresa me mandó a San Francisco a continuar con el desarrollo de negocio. La verdad que fue una experiencia magnífica, ¿no? Porque estar como jovencito ahí en, en el Rocket Space. Que es un coworking con grandes empresas y la verdad que eso fue fantástico, sobre todo para, para cambiar el mindset ¿no? y, y ver cómo, cómo piensan ahí en, en Estados Unidos, en Silicon Valley, ¿no? muy en grande. Eh, y la verdad que eso se me, se me pegó y ya volví con, con la mentalidad de, de, de, de querer seguir en ese sector y pensando de esa manera. ¿no? Y, y bueno, entonces conocí bueno, a Gonzalo Ruiz, que es uno de los fundadores de Civeta Investment, que, que también fundó Dani, ¿no? Él eh, vino a una, una, una una, una pues, un, un evento que habíamos organizado ahí en San Francisco. Luego pues me reconoció que solo había venido a comer pizza y cerveza, pero, pero bueno, <risa> Pero vino al evento eh, y de casualidades de la vida no, nos conocimos. Y entonces me pues, metí en Civeta al principio como analista, luego ya acabé en el Consejo de Administración. Y bueno, luego monté la filial española de una fintech, que, que bueno, es un proyecto que a nivel global ha gestionado miles de millones de euros en valor de proyectos a nivel inmobiliario. Y, y ya luego terminé, bueno, di mi parte de la empresa porque tuvimos diferencias muy fuertes con uno de los socios. Eh, y, y bueno, ya me, me terminé la carrera de ingeniería, que la tenía todavía a medias. Y fue cuando ya retomamos FUEL, que era un proyecto que en 2016 eh, fuimos a arrancar con otro formato. Eh, y luego, bueno, hicimos un proceso de design thinking para entender muy bien eh, cuáles eran las op oportunidades que se tienen en el mercado. Y así fue como, como lié después a, a Dani para que se involucrara. Eh, porque la verdad que es un, Lo conocía ya bueno de Sibeta, de ¿no? Y bueno, ya también hemos hecho poco a poco una, una buena amistad. Y bueno, siempre me ha parecido un auténtico crack. Y la verdad que liarlo ha sido, ha sido una, una, una grandísima idea. Oye, antes de que pasemos a Dani, de todas estas cosas que has hecho, ¿cuál sería tu principal aprendizaje que, que has sacado en el pasado que te ayude a aprender mejor? Uy, yo creo que la idea principal para el emprendimiento es que no sabes. Eh, y, y es saber que no sabes lo que lo que más valor te va a generar en el futuro, ¿no? Y cómo lidias y cómo, cómo, cómo haces eh, para lidiar con, esa, eh, con ese desconocimiento, ¿no? Y para tomar decisiones eh, en base a ese desconocimiento, ¿no? Yo creo que esa, esa es la clave, ¿no? Ahora en FUE, eh, por ejemplo, estamos en una fase súper interesante en la que estamos instrumentando absolutamente todo. Eh, a unos niveles que, que yo no sabía ni que se podía hacer eh, Y yo creo que está siendo fantástico para, para elevarse por encima de, de, de eso, lo que suele ocurrir en, en las startups, de que un fundador diga esto es así porque yo creo que esto es así, o porque yo quiero que esto sea así, o porque yo siento que esto es así, ¿no? Eh, y esa no es la forma, yo creo, de, de tomar decisiones. Y, y bueno, eso yo creo que es la clave, ¿no? Basarse en datos y ser lo más objetivo posible sin enamorarse de las ideas que, que siendo emprendedores como somos, nos sí. cuesta mucho. Oye, súper aprendizaje. Totalmente de, de acuerdo. Dani, en tu caso, Tela también, porque tú tienes un track record de, de la leche. Cuéntanos un poquito tu historia. Soy un poco culo inquieto. Yo creo que es un defecto. La gente me dice, oye, ¿no enhorabuena por todo lo que has hecho? no pues, pues yo creo que es un problema. Tengo que, que solucionarlo. Eh, bueno, yo, yo empecé... En, empe, realmente empecé en mi blog con, con 19 años, mi blog personal que bueno, en aquella época, eh, digamos ahora tener blog con 19 años es lo normal, pero eso creo que fueron como 4 o 5 años antes de que existiese Wordpress, ¿no? era, era otro contexto. Y me interesaba, empezó como un blog personal contando intereses, eh, pero me empezó a interesar especialmente el, el efecto del propio blog en el impacto en los medios de comunicación, el cambio de un modelo en el que unos pocos generaban contenido y eso era la verdad absoluta, a un modelo en el que cualquiera pudiese eh, generar contenido especializado, ¿no? Dentro, el ejemplo es este, este, este podcast, ¿no? Como una barrera de entrada se, se baja eh, para que entren actores que hasta el momento no, no, no estaban ahí. Y esto me empezó a obsesionar y dije, vale, me encantaría crear un medio generalista, un medio de tecnología, pero... Tengo 21 años, no me da la cabeza para eso, no tengo experiencia, así que me voy a meter en un sector donde pueda impactar y decidí montar Diario Motor, que fue el primer bloque de coches en España. Eh, sigue existiendo, 15 años después es uno de los tres más leídos de España, dependiendo del mes en el que me preguntes, es el más leído, el segundo, vamos oscilando ahí... Eh, ya ha evolucionado, la etiqueta de blog quedó atrás en, en 2010 y, y ahora ya todos son medios, ¿no? con, distintos, eh, con distintas aristas. Durante unos años estuve trabajando también a la vez para Weblogs SL, que es una empresa que está, vamos, admiro muchísimo porque es un, un caladero de cracks absoluto. Eh, no, no somos la plenty mafia, pero, <ríe> pero en contenido es equivalente. Eh, y en, bueno, estuve unos años de 2005-2010 a 2010 aproximadamente y en 2013 ya Dine Motor estaba un poquito más maduro y ahí pues me vine arriba y empecé a hacer más cosas, ¿no? entre ellas, eh, al final, parecen muchas, ¿no? pero para mí es una evolución natural es decir, cuando tú haces algo y más o menos te va bien en un proyecto tiendes a hacer dos cosas la primera, eh, echar una mano a otros con tu conocimiento y tratar de invertir en otros proyectos y así nació eh, Civeta Investment, que fue el, el, el origen, han salido cosas muy chulas de, de Civeta, pero la principal conocer a Edu, eh, y una empresa de servicios que, que fue un, un camino que decidí que desde luego no me gustaba, no... Eh, podríamos hablar otro podcast otro día de desalineación de, de, de intereses en servicios eh, y también monté un comparador de coches que se llama qué coche me compro eh, que acabó fusionado con diario motor por motivos obvios pero que el enfoque era totalmente distinto ¿no? a pesar de que el sector fuese el mismo era el cambio de medio de comunicación a proyecto tecnológico y fue un gran aprendizaje de socios nuevos con los que vamos sigo trabajando y es apasionante y, y eso, un gran, un gran cambio desde luego ese, ese año. En 2016 eh, surgió la oportunidad de Meneame. Eh, digamos, Meneame no fue un proyecto que yo comprase con talonarios, sino un proyecto que buscaba a alguien que compartiese su filosofía y que además se mojase comprando una parte. Entonces junto a Remo, mi socio allí, entramos en Meneame porque para mí, representa, o sea, teniendo un poco el contexto de dónde de, de, de empecé, ¿no? de, de este cambio de paradigma en medios, era como la, el elefante sagrado, nunca mejor dicho. ¿no? Eh, y bueno, ahí, ahí seguimos. Meneame es un proyecto muy complicado, con una facturación baja, con problemas legales eh, grandes. La semana pasada perdimos eh, un juicio en el Tribunal Supremo, que seguiremos peleando en el Constitucional, por más por un tema de, bueno, de cómo creemos que debe ser la legislación en Internet. Y, y, bueno, es mi, mi, mi niño cuidado, ¿no? Vení Como negocio, ¿no? Pero, aunque okay, me hace gracia porque alguna gente de la comunidad decía, no, estás ahí para forrarte, no, no, no, estoy aquí. <ríe> creedme que no, no es esa la idea, ¿no? Es algo Casi más, más como filosofía, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, para mí es el, el poder tener un pequeño impacto en cómo se dibujan las reglas de los medios de comunicación. Quizás, Dani, es que tener los problemas de un banco, pero pero la facturación de la frontería, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, por, por gusto, ¿eh? O sea, no todo es cuestión de... O sea, para esto ya tenemos el, el no banco para, para otro tipo de, de proyecto. Después en 2017, eh, bueno, ayudé a montar un estudio de diseño en Nueva York de Carlos Prieto, que todo es una excusa para tenerlo con nosotros diseñando y porque mi objetivo en la vida... Hace cuatro años no era, o oh, quiero hacer un millonario, quiero no sé qué, no. Mi objetivo, yo le decía a Carlos, es trabajar contigo todos los días porque me parto el culo contigo. Y eso es lo que importa al final en la vida. Eh, en 2017 también vendí el 49% de Diario Motor a, a otro grupo editorial. Y ya en 2019, pues Edu empieza a comerme la oreja para esto de fuel. <risa> y tenía todos los ingredientes, aunque yo nunca había estado en, en fintech, ¿no? pero tenía todos los ingredientes del tipo de proyecto ambicioso que me apetecía eh, crear. ¿no? Y era lo que valoraba de Edu desde, desde que lo conocí, esa visión grande, entonces cómo crear algo realmente escalable, exponencial, eh, más como un reto técnico. ¿no? Y bueno, ahí eh, estuvimos, eh, sobre todo Edu liderando esa parte junto a, junto a otra gente durante cuatro meses, en un proceso de design thinking que básicamente consiste en lo que ha dicho Edu que es asumir que no tienes ni idea y preguntar <ríe> y analizar esos datos ¿no? y la mayoría de empresas a las que, a las que se preguntaba decían que tenían un, un pain muy grande con todo el tema de informes de gastos y yo como ex informático obseso con la optimización y con no perder el tiempo pues desde luego esa, esa parte de ahorrar tiempo a la gente es algo que me, me encanta Oye, por lo mismo, antes de entrar ya directamente a Fuel, el aprendizaje principal que hayas tenido en todos estos años y en todos los emprendimientos que has hecho y, y que te consideres que, que es lo que te haga mejor emprendedor. Eh, cuando le preguntaste eso a Eduardo hace un rato, pensé probablemente el agnosticismo a la hora de enfrentarte a problemas, ¿no? que es lo mismo que ha dicho él. Eh, eso mezclado que quizás con ciertas heurísticas, que son reglas sí, que, que, que tenemos que te tener. El... ¿Eh? te lo cuentas con palabras mucho más bonitas sí. porque, porque, <risa> lo llevo muy bien. porque llevo 15 años en medio, o sea, Ay, yo, yo te puedo hablar 5 minutos de cualquier cosa y parecer que es un montón, luego hay que aterrizarlo, ¿no? <risa> pero, pero no, es, es de hecho antes estaba pensando en, en poner un ejemplo tonto con alguna receta de cocina, ¿no? cuando tienes que equilibrar dos cosas, una es el asumir que no tienes mucha idea de lo que estás haciendo y la otra, utilizar ciertas reglas que en el pasado te han sido útiles. Entonces, el equilibrio de esas dos cosas. ¿no? Y te pongo un ejemplo, la hora anterior a contestar esto, estábamos eh, Edu y yo peleándonos ahí con un documento que tenemos que entregar, entonces, ¿cuál es la, me daba cuenta, ¿no? ¿Cuál es la reacción humana natural cuando yo un, un, un trabajo un, ese documento? Es bueno, lo mío ya está, es maravilloso, yo aquí llevo 15 años y bueno, está perfecto. Y Edu, por ejemplo, dice, oye, pero esto, pero ¿cuál es el fondo? ¿Y cómo le damos otra vuelta? ¿Y cómo? Entonces, el, el, lo primero que tienes que hacer es tragarte la parte de orgullo y decir, efectivamente, igual, porque sea mío no significa que esté bien y porque yo creo que esté bien no significa que esté bien. Entonces, darle esa, esa vuelta. ¿no? Yo creo que el emprendimiento eh, siempre te, te fijas en las excepciones, que son Elon Musk, Steve Jobs y ese tipo de gente, eh, pero la realidad es más basado en la, en la capacidad de entender que cualquier cosa que pienses es discutible y se le puede dar una segunda y tercera vuelta. Oye, nada, estáis alineados pero con enfoques distintos también. Que, eh, que luego también profundizaremos en, en enfoques distintos que tenéis, que os escuchan en alguna entrevista y, y hay alguna cosilla curiosa. Decía Edu que en 2016 ya, ya, ya empezabais a tener la idea de, de Fuelo, o al menos la empezaba a tener él. Eh, ¿Cómo era esa primera idea y cómo la habéis llevado hasta hoy en día? Muy buena pregunta. Eh, pues mira, a ver, esto fue en 2016, yo iba a lanzar eh, un proyecto con, con un directivo de, de banca, que nos, estamos, nos hemos unido para lanzar el proyecto, eh, y básicamente la idea era hacer una banca colaborativa con Fintechs, ¿vale? O sea, un poco lo que se ha convertido en N26, Revolut y demás, ¿no? Al final... Por ejemplo, en, cuando vas a hacer una transferencia en N26, pues es transferwise el, el proveedor, que ¿no? es una fintech. Cuando vas a pedir un préstamo, igual. Cuando vas a pedir un seguro, pues lo mismo, ¿no? Entonces, al final un poco el modelo y la idea detrás de esto es, eh, al final los bancos que dependen del margen de interés neto, los bancos tradicionales, cuando los intereses están por el, por el piso, <ríe> como están ahora mismo, eh, claro, el modelo de negocio mmm, prácticamente no funciona. Eh, al final el coste de, del capital es incluso mayor que, que el, que el ROI, ¿no? Entonces no... no ...no funciona correctamente. Entonces, eh, este modelo básicamente consistía en eh, reducir muchísimo la estructura de gastos y, y pues al final lo que tienes son proveedores que te van a hacer cada uno de los servicios y tú sencillamente ser como una especie de panel o un repositorio donde se conectan los diferentes fintechs, ¿no? Y tú ser un poco quien provee sencillamente una base de, de clientes muy grande... Y una, y una infraestructura legal y un back office que la gente pues no tiene acceso o no sabe desarrollar, ¿no? que es un poco lo, tu, tu ventaja, la ventaja de los bancos. Y a la, y a la vez es eh, una simbiosis, ¿no? Y la, la, la, luego están las... Bueno, voy a empezar a utilizar palabras bonitas también, Dani. Eh, entonces tiene luego las, las fintechs que básicamente eh, eh, lo que tienen es la capacidad de ir muy rápido al mercado, la capacidad de innovar. Eh, pero no tienen esa, ese conocimiento legal, ni esa, ni esa eh, regulación, ni esa capacidad de cumplir con la regulación, ¿no? Entonces, conectando ambas cosas, pues tenía un modelo, un modelo que era bastante interesante. ¿Qué pasó? Que luego, al final, le salió la oportunidad de lanzar Cogres y me metí con Cogres, que también fue una, una experiencia magnífica y la verdad que conocí también ahí gente espectacular. Eh, y, y bueno, y luego ya en 2019, cuando salgo del proyecto, Digo, eh, bueno, voy a ver si hay una oportunidad todavía para, para lanzar esto, pero claro, ya estaba N26, ya era un bicho enorme, eh, yo, en su momento era un proyecto de nano que operaba con wildcard, eh, que ahora mismo tiene un por cierto un, un, un problema ahí de fraude y demás, o bueno, están ahí eh, viendo que puede ser, eh, y, y bueno, ya el proyecto ya está muy desarrollado en el mercado, entonces básicamente empezamos ese proceso de decir oye, ¿se puede aplicar esto a la banca corporativa? ¿y cómo? No? Y, y entonces básicamente pues, Hicimos esas tres fases de inspiración, ideación y prototipado durante meses, ¿no? Hablamos de startups o a sea, empresas cotizadas, eh, para ver, encontrar al final la idea era más que tener un listado de 200 funcionalidades, ¿no? Porque cada vez que hablas con gente te y cosas, la idea era encontrar un problema que fuera común a todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, dijimos, bueno, si no lo encontramos, pues nada, tenemos esta investigación, ya se lo vendremos a un banco o algo, eh, pero al final, pues bueno, y si encontramos algo, pues nos lanzamos, ¿no? Que un poco yo creo que con la mentalidad con la que tienes que ir a a emprender, ¿no? El, el, cuando no se trata de que sufres el problema y lo y lo y, y la solución sale de ese sufrimiento personal, ¿no? Eh, y bueno, y así fue como, como nace el proyecto. ¿Con, ¿Con cuántas empresas pudisteis hablar y, y, y de qué tamaño? no? O sea, ¿cómo eran muy distintas? Pues hablamos con más de 40 empresas eh, y hablamos desde de startups a, a empresas cotizadas, eh, y bueno, empresas como por ejemplo el Canal Plus, Atlantic Cooper, eh, Deloitte, eh, hablamos con, bueno, estuvimos con el consejero, consejero del Santander, también, ¿no? Eh, que está muy en tecnología, estuvimos con, con diferentes perfiles de, de, de todos los niveles, ¿no? Luego startups, pues estuvimos con la gente de Demium, que nos montaron también un focus group ahí con diferentes emprendedores, que la verdad que Demium en ese sentido se mueve mucho y es fantástico. Eh, luego, pues, con, con el Google Campo directamente molestando a la, a la pobre gente en la cafetería, ¿no? Ahí, las al asaltándoles eh, a cambio de un café. Y, y, bueno, un poquito de todo al final, ¿no? Y... y... Pero, pero al final es fácil, ¿no? O sea, me refiero, que me mola lo, lo que estáis contando porque es lo que siempre decimos ¿no? en las charlas que hay que hacer, sale a la calle habla y nadie lo hace. Entonces vosotros habéis salido, habéis hablado con 40 empresas o, o las que sean de ese orden para sacar conclusiones, pero no, por lo que estáis contando, tampoco ha sido un drama ni un problema y la gente os ha abierto las puertas. Para nada, para nada, sí. O sea, al final la gente, es sí, decir, te encanta ayudar. Eh, y, y bueno, invita a un café y tal, evidentemente eh, que sea lo más recíproco posible, ¿no? He ayudarle tú y, y siempre, sí, siempre está ahí. Sobre eh, todo, al final no, no hay tanto... Sobre todo cuando ves ese brillo en los ojos de, de que te dicen, Dios, si hicieses esto lo contrataría hoy mismo, ¿no? Pero luego no lo puedes tomar como algo real, pero... Pero eh, sientes, digamos, tienes ese feeling de decir, efectivamente, esto va a solucionar problemas, ¿no? Claro. O sea, es que de hecho, hay, bueno, de los, de los clientes que hay ahora mismo, much, varios son de, de ese proceso inicial, que, que dijeron, oye, es que, pff, o sea, por favor, resuelve esto, ¿no? Y el, al final lo ven, lo ven como una oportunidad, ¿no? O sea, uno de los puntos aquí es que a, no ofrecerle descuentos a esos early adopters, sino que, el, que la, el premio sea que el producto está también adaptado a lo que ellos necesitan, ¿no? Y, y contemplado sus necesidades del, del origen, ¿no? Y al final es como hablábamos con empresas que te decían, es que, es que llevo años intentando resolver esto eh, me he analizado todas las plataformas, intentamos montar nosotros algo, es un lío, no funciona nada o sea, y estos son los problemas que tengo. Nos sentaron con la CFO del, del grupo, eh, estuvimos hablando de todos los problemas que tenían uno a uno ¿no? y qué es lo, el, la carta de los reyes magos para, para su producto. no o sea, Es que más información más valiosa que esa no hay. no eh, y, y al final es la, es la clave, porque luego ya encima arrancas y ya tienes tus primeros followers o early adopters que te, que, te van, que te van ayudando. Que te siguen. Oye, y en todo esto, ¿cómo convences a Dani? ¿No? Pues lo decías antes, te, tú vuelves, eh, ya diste esta idea y hay un momento en el, en el que ya conocías a Dani, pero le vas a convencer. ¿Cómo conseguiste convencerlo? ¿Fue fácil, difícil? Bueno, Dani, fue hubo, hubo que a al ocho y medio un par de veces y ya, nada, nada. <risas> claro. Sí, es que yo creo que fue algo muy... Primero, que esto de convencerme, es que claro, yo es que me vendo mejor, ¿vale? O sea, tú viste mi LinkedIn y el de Edu, y dices, oh, Edu, ¿cuándo Ciudadani. mi no, Dani No, no, no, no. De hecho, el segundo aprendizaje mayor eh, de, de startups es, júntate con gente mejor que tú. Y esto, no sé, o sea, yo es algo que lleva roja tabla y, y veo a, a, a mi equipo y digo, efectivamente, o sea, yo no cojo gente, es decir, me, me junto con gente, no es ese modelo de... Contrato a alguien o no, me junto con gente que digo, joder, qué crack es en eso, y, y con eso, pues suples todas tus carencias de alguna forma, ¿no? Es la forma, eh, digamos, eh, humilde de. de Por decir, mucho que ¿no? me guste escucharlo, el... es, un... es un. Por mucho que me guste escucharlo, es un auténtico crack, y, <risa> y ya, o sea, yo creo que una de las grandes. Sí, que es verdad que sabe delegar muy bien y esa capacidad de liderazgo también es, es fantástica, ¿no? A ver, yo creo que Dani y yo sí que para que no, ya nos habíamos conocido desde Sibeta de, de hacía tiempo, y, y incluso Dani me, me había ofrecido eh, si montaba algún proyecto, me decía: Oye, todo el dinero y, y, y hagas lo que hagas, te doy a un ticket. Literalmente es que sí, le dije: Oye, yo quiero invertir en los siguientes, más te doy al dinero y haz lo que quieras después, porque la actitud de Edu al final es, o sea, y esto no es por peloteo, ¿no? Pero yo creo que es la adecuada, es decir. Es, eh, no sé qué voy a hacer, pero lo voy a intentar. No es, estoy emperrado con una idea. Y esto, como nos dice nuestro otro socio en FUEL, no se junta con nosotros por tener iniciativa, sino por tener terminativa. ¿no? Iniciativa tiene mucha gente, pero al final el poder aterrizar eso y llevarlo. Y bueno, yo creo que surgió como algo eh, natural. ¿no? Y, de hecho, creo que nunca lo llegamos a hablar. O sea, creo que un día... Vale. Un día le pregunté a Edu, oye, pero, pero ¿quiénes vais a ser los socios? Y me dice, no, no, tú y yo. Ah, bueno, pues vale. <risa> esa es buena, esa es buena. Oye, a, a, además os quería preguntar, porque sois perfiles eh, que en algunas cosas son muy distintos. O sea, os escuchaba una entrevista, os hacían hace poco, no me acuerdo el podcast, no sé qué, mutante, no se me ha olvidado. Fenómeno que mutante, creo. Fenómeno mutante. Y había una parte que me gustaba mucho porque hablaba un poco del foco, ¿no? Y, y, y Eduardo... Se le nota el tío más enfocado del mundo, o sea, da una respuesta de, de, de, de esta, ¿no? De foco tal. Y claro, luego, a Dani, escuchar sus respuestas, es claro, que su experiencia lo demuestra, es como un poco más todo lo contrario, ¿no? Más abierto, distintas cosas y demás. ¿Cómo lleváis el ser tan distintos en eso y cómo beneficia el proyecto? Yo, desde mi perspectiva, ben, creo que estas cosas benefician tener, porque claro, tienes a alguien que está súper metido y otro que a lo mejor puede traer conocimiento más transversal. ¿Cuál es, pues, ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que beneficia al bueno, proyecto. Pues, justo, justo creo que es al revés, incluso te diría, ¿no? O sea, depende, depende para qué, eh, yo creo que nos sí que que nos complementamos mucho en ese sentido, pero, pero vamos, que, que como dice Dani muchas veces, haz, haz, haz lo, que, lo que digo, no lo que hago, ¿no? claro. <risa> Yo creo que, a ver, sí que tenemos perfiles distintos en el sentido de que Edu es hiperperfeccionista y yo soy hiperpragmático. Entonces, esto genera tensiones, pero también son positivas porque si tienes a dos hiperperfeccionistas el proyecto no sale y si tienes a dos hiperpragmáticos eh, lo que sale no está bien de todo ¿no? entonces en ese sentido está, está bien yo soy más difuso ¿vale? y tengo experiencia más holística toma palabrejo eh, quiere decir que no tengo foco vale todo, hay un eufemismo para, para explicar para cualquier defecto cualquier pero, pero digamos en ese día a día Sí que, no, sí que nos vamos compenetrando con visiones distintas pero compatibles y yo creo que sobre todo por la, lo que compartimos en común que es decir ninguno de los dos piensa que tiene una razón definitiva sino estamos dispuestos a... o sea, lo vemos como una investigación de decir oye, ¿qué opinas tú de esto? ¿yo de esto? vale, pues las opiniones no valen nada, vamos a intentar ver cómo, cómo medirlo ¿no? que eso luego aterrizando en el día a día pues no es tan fácil ¿no? y, y, y yo claro, le llevo 10 años a Edu aunque no lo parezca por mi juventud, pero... Bueno, ahora es que se ha afeitado, sí. Eh, entonces yo digo, joder, me he, pelado, me he peleado cinco veces con esto y sé que se soluciona así, ¿no? Entonces te cuesta más decir, voy a intentarlo de otra forma porque igual estoy equivocado, ¿no? Entonces esa, esa parte que te decía antes, esa mezcla entre heurística y, y no tener orgullo a la hora de plantear otras cosas, pues es un poco la, la dinámica que tenemos en el día a día. Y luego, por suerte, pues él es más... Eh, vamos, se mete más en temas de financieros, procesos y demás. Lidia con abogados, que es algo que para mí no, no, no, no, no puedo con ello, y yo me peleo un poquito más con máquinas, tecnología y demás, que, que sí que me ha mejor con ellas. Os repartís bien el, el pastel. Quería volver ahora a, a profundizar ya en, entrando ya en en el problema que, que soluciona. Es decir. Eh, al final, lo habéis comentado al principio, me gustaría que expliques un poquito más el, el problema y, po y por qué no se está solucionando hasta ahora. Porque creo que es un problema súper, lo habéis dicho, ¿no? que tiene un valor de la, de la leche, pero por qué narices no se estaba solucionando. Sí, sí. Bueno, ahí, o sea, o sea, por comentar un poco cómo, cómo funciona hoy en día, ¿no? Eh, la mayor parte de, de, de la gente, bueno, en el peor de los peores escenarios tienen un Excel sí. y, van gestionando los gastos con ese Excel, ¿no? En el mejor de los casos pues tienen un software eh, tradicional, tipo Captio, Concur, etcétera. Y eh, eh, digo tradicional, pero bueno, se vendió una de ellas por 25 millones en 2018, que quien esté escuchando esto, <ríe> mira, oye, como que tradicional. Sobre bueno, todo quien Que básicamente, pues eso es el siguiente, ¿no? El empleado paga con la tarjeta, luego tiene que eh, guardar todos esos recibos, Categorizar todos esos gastos y meter en esos datos de, cada, de la cantidad, el Merchant, eh, pues todos los datos todo, todo, todo necesarios en, en ese Excel o en ese software. Eh, luego a final de mes lo envía, ¿vale? Eh, la empresa tiene que aprobarlo y eh, tiene que luego hacer la reconciliación entre esos gastos y la cuenta bancaria, es decir, ver que coincida, ¿no? Eh, tiene que meter todos esos gastos en los diferentes presupuestos, por primera vez, después de un mes, ¿no? Y eh, de repente ahí, oye, sorpresa, nos hemos pasado el presupuesto. Eh, eh, tiene que volver el dinero a los empleados, lo cual en sí mismo también es injusto, porque uh -huh. ves que los, los empleados persiguiendo a, a, a, al departamento, eh, correos que van, correos que vienen, todo un proceso muy tedioso, muy complicado, ¿no? De media eh, se tarda por empleado 50 minutos al mes, uh -huh. eh, y a la mínima que ocurra un fallo, que según estadísticas que por ahí, es uno de cada cinco reportes de gastos tiene un fallo, se suma 18 minutos al proceso. Entonces estamos hablando de 68 minutos por empleado al mes. Esto, si lo calculas eh, para una empresa de, por ejemplo, en torno a, pongamos, eh, 100 empleados, eh, creo que salen en torno a ciento y pico, eh, 134 jornadas laborales de, de, de 8 horas. Eh, dedicadas únicamente a hacer informes de gastos. ¿no? Lo estamos hablando. Entonces, eh, ahora mismo lo que, lo que ha ocurrido es que ha entrado una, una nueva generación uh -huh. de, de fintechs que yo creo que, se han, que, que son, se han hecho viables porque antes del pues, poder emitir tarjetas corporativas con, con Mastercard o con Visa, pues era una cosa que muy pocos podían hacer. Eh, hoy en día un poco se ha democratizado el acceso a, a ese tipo de de licencia, ¿no? O sea, con los, los, los que se llaman neobanks y challenger banks, ¿no? Concretamente los neobanks que, que básicamente actúan bajo paraguas regulatorio de terceros, ¿vale? En nuestro caso, pues, actuamos bajo paraguas regulatorio de una entidad de dinero electrónico española, eh, que está regulada por el Banco de España. Y entonces, bueno, eso también ha facilitado y ha permitido que nazcan todas estas fintechs y se, y, y se introduzcan nuevas fintechs, aunque sigue siendo complicado y sigue teniendo un reto de una barrera de entrada importante, ya no es la que era antes, ¿no? Entonces, bueno, ahora han salido este tipo de soluciones, como fue el que básicamente la idea es muy sencilla, que es que yo soy el emisor de la tarjeta y el software al mismo tiempo. De manera sí. que cuando tú pagas con la tarjeta, primero, te puedo asignar el dinero de forma proactiva, ¿no? Te puedo mm -hmm. asignar 300 euros de marketing, 400 euros para gastos de, de, que puedas tener de, con clientes y lo que fuera, ¿no? Te asigno dinero de diferentes presupuestos. Entonces, tú seleccionas, pagas, recibes la notificación automáticamente, abres la notificación, sacas la foto del recibo, se queda asociado ya a esa transacción, con lo cual la reconciliación no tienes que hacerla. Ya tengo la mayor parte de los datos, ¿no? Porque al final la serie de de la tarjeta ya tengo la cantidad, el merchant ese tipo de cuestiones. Y eh, entonces tú ya básicamente, bueno, ¿te olvidas? Encima yo te lo voy a recordar para que no se te olvide, cosa que, por ejemplo, no, no, no ocurre con sí. carte y demás. yo pequeña charlas, pero luego importan. Eh, y luego la empresa al final está viendo cómo sus presupuestos evolucionan en directo, eh, está viendo ya todos los gastos allí, incluso tiene ya la, el IVA eh, cuando selecciona la categoría, ¿no? Es el IVA y el, el asiento contable, etcétera y, y bueno, y ahora vamos a ir metiendo nuevas funcionalidades, una, una que ya hemos lanzado que es muy interesante, es que por ejemplo, supongamos que el empleado se le asignan 200 euros y ya se lo ha gastado. Eh, pues de la aplicación puede pedir fondos y los recibe instantáneamente. Eh, bueno. Para ese presupuesto concreto, ¿no? Y dice, necesito 300 euros de marketing. Entonces, la persona de marketing la acepta, lo deniega, extraordinariamente le llega y ya lo puede gastar, ¿no? Luego tienes diferentes tarjetas virtuales eh, para que, en lugar de tener una tarjeta virtual para todo, o una tarjeta física para todo, ¿no? Como eh, que al final luego se caduca o ocurre un problema y tienes un problemón de la leche, ¿no? Hablando pronto y mal. Eh, sin embargo, al final nosotros lo que ofrecemos es diferentes tarjetas virtuales, de manera que puedes tener una por cada proveedor. Por ejemplo, clicas la de Dropbox y tienes octubre 10 euros, noviembre 10 euros, diciembre 10 euros. Todo. Con su límite, con visibilidad, con control, o sea, mucho más eh, eh, sencillo. ¿no? Ahora vamos a añadir nuevas cosas como la recuperación del IVA, que básicamente lo que voy a hacer es conseguirte las facturas eh, por proveedor eh, para tu empresa. De manera que la puedo organizar por equipo, por empresa por, o por empleado. ¿no? Y básicamente te emito yo a esa factura. Bueno, con, con un tercero, con lo que hemos llegado a un acuerdo De manera que tú puedes recuperar el IVA, ¿no? Y al final del mes te puedes decir, oye, ¿quieres recuperar 35.000 euros de IVA? Pues sí, clic, pues ya está, ¿no? Eh, o sea, eso también eh, añade a toda esa cuestión de... Al final tenemos tres patas, ¿no? La parte de la motivación del equipo, que yo creo que es lo más importante Y que la gente pueda pensar en las cosas que importan Eso, y dedicarle tiempo a las cosas que importan, ¿no? Que a lo mejor puede ser su familia, puede ser trabajar ¿no? Eso cada uno que haga lo que quiera, pero eso es importante Luego está el segundo punto, que creo que es el ahorro en tiempo, evidente, ¿no? Y el tercero, que es el, el ahorro económico, eh, tanto en, en fraude o en, o en gastos que están fuera de, la, de las políticas que de otra manera no puedes controlar, eh, o incluso pues esto que estamos comentando, ¿no?, de, de, de la recuperación del IVA oye, ¿y por qué ningún banco se habían animado a hacer esto? A mí me lo estás contando y digo, es que esto debería, vamos, debería ser clave para todo el mundo, porque la cantidad de dolores de cabeza que tenemos todas las empresas con estos temas. Y lo de recuperar el IVA me parece, vamos, la bomba. Pues mira... pues, lo, Bueno, yo, nada, yo creo que ahí, también contestando a lo, a lo anterior, ¿no? De por qué ahora, yo creo que es un poco lo, lo mismo, ¿no? O sea, eh, a mí me gusta en, en negocios verlas, eh, entender los modelos como... Reducciones de costes de transacción, es decir, cuánto me cuesta a mí eh, crear una tarjeta a mí como empresa, ¿no? Eh, pues ahora resulta que hay una API que lo hace, ¿vale? Pues entonces digamos el coste de transacción de, de este proceso se reduce. Entonces se ha ido reduciendo en la serie de procesos de forma lineal. Y otros, eh, con pequeños saltos, como la normativa de PSD2 a nivel europeo, que te permite ciertas cosas, digamos, obliga a la banca, en teoría, a permitir ciertas APIs de iniciación de pagos, etc. Entonces, esto, digamos, abre esa, esa, ese mercado. ¿no? Eh, ¿Por qué los bancos no lo han hecho? Bueno, algunos lo está eh, intentando, pero yo creo que hay dos motivos. ¿no? El, el políticamente correcto, que es... Eh, que los bancos están centrados en particulares más que en empresas ¿vale? uh -huh. y el políticamente incorrecto que es que los bancos son mamuts eh, con todo respeto a los mamuts que biológicamente es un animal creo que muy respetable eh, condenados a la extinción por el eh, advenimiento del homo sapiens y en este caso el homo emprendedor ¿no? <ríe> eh, es decir, creo que que la innovación es difícil hacerla a esos eh, niveles y en esas estructuras y eso deja muchos huecos para hacer eh, pequeñas cositas ¿no? también tiene, la, no es tampoco por, por orgullo, ¿no? es un tema de escala cuando eres pequeño puedes tener una agilidad a la hora de lanzar un producto que en un banco es impensable ¿no? el, el, nosotros el, el tiempo en burocracia que perdemos es, es eh, mínimo eh, y un banco pues, solo para entender lo que quiere hacer pues, eh, o que eso se apruebe sería mucho más complicado, que es al final una tendencia que está ocurriendo en cualquier tipo de, de corporate, ¿no? que la innovación se está digamos, sacando afuera. Quería preguntaros también, y, ¿y de qué vivís? no? Porque me ha quedado el problema clarísimo. Yo, yo quiero un fuel en mi vida, pero, pero ¿de qué vivís vosotros? ¿Cuál es el modelo de negocio? Vale, Nosotros cobramos eh, un, una suscripción por usuario. Es decir, una empresa que quiere estos servicios pues, eh, paga eh, 10 euros por usuario y mes. Estos 10 euros incluyen una tarjeta física y 5 virtuales. Es un coste que puede parecer, bueno, a algunos les parece muy barato, a otros muy caro, pero al final, eh, si piensas en una empresa pequeña que factura un millón y pico de euros, que suele tener tres, cuatro tarjetas, al final dices, vale, por 40 euros al mes me estoy ahorrando un montón de estrés de todo mi equipo, de procesos, de... Entonces es un coste más o menos, eh, vamos, asumible. Para empresas más grandes, pues más todavía, porque digamos es una complejidad que reduces y tienes mucho más control en tiempo real, o sea, tienes, tienes una serie de, de ventajas. Y además de ese ahorro de tiempo, hay un ahorro económico, ¿no? Como el tema de facturación, o sea, recuperación de IVA, eh, que es la, la emisión de una factura. Entonces, eso hace que te pueda salir... De hecho, la idea es que tú pagues ese fee, pero te acabe saliendo eh, positivo ¿no? el, el usar fuel más allá del tiempo. Y nosotros también tenemos un ingreso por, lo que, por la comisión de intercambio, ¿vale? La comisión de intercambio es que tú pagas en una tienda para comprar un portátil y esa tienda, ya sea online o física, eh, paga una pequeña comisión por el uso de esa tarjeta. Vale. Vale, que, que luego entiendo que por debajo parte de esa comisión se va a vuestro proveedor de tarjetas y otros... Exacto, exacto. Vale. Uh -huh. Correcto. Que eso... Ahí, también, no, sí. nada, también la eso es, digamos, el, el coste de transacción llevado un ejemplo clarísimo. ¿no? Claro. La tendencia es a que se reduzca y dentro de nuestra filosofía es que queremos que se reduzca. Eh, porque la idea es que, digamos, cada vez esto sea más automático, mágico y barato, ¿no? Pero, pero bueno, dentro de eso, pues el quien aporte un valor sí puede tener eh, ese acceso a, claro. a producto. En resumen, todo el mundo gana, salvo el banco emisor de la tarjeta que original que no aporta un valor añadido sobre, sobre eso. Claro, corta puta. La otra pregunta que comentabas, ¿no? De por qué los bancos no han hecho esto, yo creo que ese es una gran pregunta que, no, no, que nos hacemos todos, pero. Luego al final tiene una respuesta bastante bastante lógica, ¿no? Que es que al final, al eh, igual que tienen este. Podían tener esta oportunidad, tenían el de las transferencias internacionales, sí. el de los préstamos, el de la inversión, con Roadvisors, eh, eh, crowdfunding, etcétera, tenían el de las transferencias locales, ¿no? con herramientas tipo Verse, que se acaba de vender, por ejemplo, ahora. Eh, y diferentes, diferentes. Eh, al final tienen cientos de cosas y servicios que hacen y cientos de cosas que tienen que mejorar. Y lo cierto es que todavía ellos, muchos al menos, eh, tienen todavía que hacer mucho trabajo en el back office, ¿sabes? Eh, antes de ni siquiera ponerse a reinventar servicios, ¿no? Al final, uh -huh. creo que la, la, la, la cuestión aquí es que eh, ellos también tienen un, al final una, un una inercia que ya llevan, y una herencia tecnológica que es importante, eh, más todos los propios departamentos de compliance y todos los requerimientos legales, ¿no? con Basilea 3 y demás, que al final son muchísimas cosas que, que frenan muchísimo la innovación. Eh, y incluso bueno, y, pues, la monstruosidad, ¿no? Esos biches tan grandes y demás que, que de hecho, históricamente están pensados para, para reducir el riesgo, sí. no para aumentar la innovación, ¿no? Eh, al final esa es la del propósito de un banco de toda la vida, ¿no? Eh, y ahora claro, eso es un modelo, ¿no? Se pues, tenían esos edificios enormes ahí en mitad de castellana, ¿no? Para, para dar esa, esa solidez, esa, esa, esa imagen de no cambio, de esto estar aquí estático para siempre, ¿no? Eh, y al final esa misma, esa misma idea, que es la que han tenido los bancos y han mantenido toda la vida, eh, ahora es la que los está matando, ¿no? Totalmente, o sea estoy totalmente de acuerdo Al final lo que has dicho tú Su foco es en reducir riesgos Y mantener su negocio, que es muy fuerte también Cuando tienes negocios tan grandes A lo mejor ya solo mantenerlos O conseguir mejorar un poco tu cuota de mercado Ya para ellos es suficiente Y todas estas oportunidades se les pueden quedar pequeñas ¿Cuál es vuestro cliente ideal para vosotros? Dice, oye, la empresa ideal para nosotros Tiene este tamaño y está en estos sectores Sí, nosotros aquí ahora tenemos Desde de, de startups a empresas cotizadas como clientes y, y bueno yo creo que el, eh, probablemente el, el cliente ideal es uno que te que no solo son los gastos como decíamos con tarjetas sino en, en, de los empleados sino también son gastos virtuales no o sea con de suscripciones y pagos online y demás eh, y probablemente startups eh, eh, o empresas de biotecnología son empresas que probablemente son interesantes para nosotros eh, por el alto nivel de gastos que tienen porque sí. están muy concentradas eh, porque nos conocemos eh, y sabemos cómo piensan, ¿no? Y los problemas que tienen y vamos bueno, a crear una solución que genere muchísimo valor para ellos, ¿no? Claro, yo creo que hay dos factores, ¿no? Cuanto más caos tienes, más te soluciona Fuel. Claro. Si no tienes caos, pues no tienes nada que solucionar. Eh, eso por una parte, y segundo, digamos, el, el interés de la empresa en... Yo creo que se, se está viendo, ¿no? Y más en los últimos meses con el teletrabajo, es decir, eh, cuánto de los procesos, o sea, cuánto te centras, digamos, en el overhead de procesos y cuánto en generar valor. Y hay empresas, pues, que por tradición, eh, yo diría que solo son overhead y casi no generan valor, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos en el sector más tecnológico, competitivo, pues, tratamos de que todo lo que hacemos sea para generar valor y evitar, digamos, procesos que no, que no aportan nada, ¿no? Y en este caso, además, bueno, si esa filosofía llevada al extremo, yo no estoy de acuerdo, pero en el caso del trabajo sí, porque me refiero, eh, como dice un amigo, tienes que aprender a esperar la cola de la pescadería porque eso te hace más humano, ¿no? Pero en el caso de escanear recibos, no veo nada de humano en, no. en ello. Entonces, eh, bueno, creo que ahí hay un, un punto interesante que fue el eh, Aporta, ¿no? Eliminar ese tipo de, al final es la, la, la visión que tenemos, ¿no? Eliminar ese tipo de tareas asquerosas que no hacen ningún bien a nadie. Sí, sí. Y, creo que, y también un poco la idea también es con las propias herramientas. Eh, creo que una de las lecciones yo creo más importantes es la importancia de crear una buena cultura de empresa. Eh, y que hoy en día para, para atraer talento es fundamental. Eh, pero ya no ya con ya no viéndonos ya más allá de esa visión mmm, práctica si quieres o sea, la realidad es que al final es donde quieres estar o sea que quieres estar en un sitio que tenga una gran cultura eh, y una cultura de gran cultura que no significa cosas raras significa donde la gente puede ser ella misma eh, donde la gente se desarrolla y crece y, y donde donde estamos a gusto y al final eh, estamos como si fuera en casa no y suena fácil, pero es complicadísimo de trabajar y desarrollar. Requiere muchísimo tiempo y dedicación, ¿no? Y como, como suelen, de, como dicen también muchas veces, si no cuesta dinero no es cultura, en el sentido de que, de que hay que hacer una gran inversión para conseguirlo. Y, y luego, pues, eh, yo creo que con respecto a con este punto, lo que nosotros un poco lo que queremos conseguir con las herramientas es fomentar también principios un poco universales de, de confianza y de, de empoderar a, a los equipos, ¿no? y de fomentar también la transparencia que, que es otra de, la, de las lecciones claves, ¿no? que sin, sin transparencia absoluta y radical eh, al final se generan eh, problemas, ¿no? Y, y hay, que, hay que fomentarlo en todo caso, ¿no? hay que fomentarlo en todo caso que preguntas en relación de también a clientes, ¿cómo captáis clientes? Porque me, me queda clara a dónde vais, pero creo que puede ser complicado, ¿no? Pintas de fuera y dices, oye, no, no tengo muy claro yo a cómo llegaría a ellos. ¿Cómo estáis llegando a vuestros clientes a día de hoy? Estamos en esa fase de aprendizaje. O sea, Ocurren dos cosas. La primera, nuestro foco ahora no es el marketing. Nuestro foco es el producto y desarrollar el roadmap con los puntos que tenemos, ¿vale? Que es uno de los... ...de los errores en los que nosotros mismos hemos caído, ¿no? De decir, no, ahora tenemos que tener miles de clientes y dices, vale, esto es una carrera a largo plazo. Lo que tenemos que tener es una la obsesión es el producto, no, no tanto el, el marketing o las ventas. <coughs> eh, aún así, obviamente, estamos eh, vendiendo y probando. Es decir, tenemos, eh, tenemos un canal que nos funciona muy bien que como la competencia va a estar escuchando esto, no te lo voy a decir. <risa> y, y estamos haciendo varias, eh, varias pruebas, ¿no? Y luego, obviamente, boca a boca. Es decir, hay un, un componente ahí eh, importante. Pero básicamente va a ser un, un mix, ¿no? De, eh, esto, vamos, se puede contar porque eh, creo que es eh, bastante básico en un software B2B tienes una parte de eh, marketing online tradicional que te puede generar un buen, eh, digamos, eh, revenue de, de, de clientes uh -huh. eh, pero la base es un equipo de ventas, ¿no? porque el, el B2B, digamos, no es tanto como el, sí. como el B2C y nosotros estamos, o sea, tenemos nuestras hipótesis, las estamos comprobando, estamos probando canales pero es algo que, que dentro de un año tendremos muchísima más información. Esto es lo que te decía sobre el agnosticismo, ¿no? el gastarte unos cuantos miles de euros y llevar cuatro meses probando, no te hace pensar que tienes la respuesta todavía, claro. sino tenemos un indicio de lo que funciona y lo que no. Claro, yo creo que al final, un poco, eh, bueno, lo que nosotros nos ha participado de Venture City, que es un fondo de Miami, uh -huh. eh, y bueno, y yo también, también español, ¿no? O sea que, que es fantástico. Eh, son, o sea, de todas las, Mira que hemos hablado muchísimo hablar de aceleradoras y demás Y suelen tener una reputación no muy buena eh, Sin embargo, esto es eh, espectacular Y lo, lo digo con total transparencia y, y, y seguridad Porque es que eh, está siendo un aprendizaje increíble Y bueno, ellos nos están hablando mucho en esta parte Y, y de hecho, eh, son muy radicales eh, Y eso es fantástico, ¿no? Porque te cogen y dicen, oye, pero... ¿Cuál es tu uh, ideal customer profile? ¿Cómo estás midiendo esto? O sea, ¿Qué estás midiendo de, de, para tomar todas estas decisiones de marketing también? ¿no? Y al final te das cuenta de que y lo que hacen es que dicen, oye, para, frena. O sea, aunque, aunque te esté yendo bien, frena. Que no sabes lo que estás haciendo. ¿no? Claro. al final la, la idea es que sea repetible, reproducible y escalable. ¿no? Un poco todo lo que, lo que hagas. ¿no? Eh, y, y, y bueno, entonces en ese sentido yo creo que nos están ayudando muchísimo a a medir bien antes de tomar todas esas acciones y sobre todo en focalizarnos en, en la retención antes que en la conversión, ¿no? que también es otro punto interesante. Sí, Darle la vuelta a ese funnel. La verdad que bueno, el, el equipo Venture City, como viene gente de, de perfiles muy top, con experiencia en productos, se focalizan mucho en lo que tú estás diciendo. Conozco gente ahí, da gusto hablar con ellos que, que son cañeros, pero entienden lo que es un producto digital y no lo típico de oye, tú haz lo que sea y sal a venderlo. ¿no? Es que a lo mejor la, la base de mi crecimiento es mi propio producto, que eso es lo importante. Eh, mira, nos decía Gerard Campillo por Twitter que os preguntara un, una pregunta que me parece muy interesante y, y era sobre el tema del COVID. ¿Habéis notado más demanda por la necesidad de digitalizar las empresas? Pues mira, eso es una muy buena pregunta. Aquí yo creo que hay... Bueno, Dani, ¿quieres responder tú o respondémoslo todo? O sea, le, le, no, tenemos, no tenemos datos suficientes como para por el punto en el que nos ha cogido. Pero yo diría que hemos visto las dos cosas. Hemos visto empresas que se han planteado el decir, oye, igual todos estos procesos que tenía eh, analógicos y antiguos tengo que eh, digitalizarlos. Y sí hemos visto eso. También hemos visto empresas de decir, Dios mío, no me hables de cambiar nada ahora porque estoy tratando de no ahogarlo. Entonces, bueno, claro. depende mucho del, del caso de empresas. Yo, yo creo que la, la respuesta más típica, hablando con clientes y demás, es... Eh, yo creo que al principio se asustaron y han querido parar todas las contrataciones de cosas nuevas y demás y reducir gastos a toda pastilla, ¿no? Eh, y ahora ya se están dando cuenta de que, bueno, que esto ha venido para quedarse, ¿no? Esta nueva tendencia de mercado también de trabajo en... en en, en remoto, etcétera Entonces, al final, para ese tipo de trabajo es necesario tener este tipo de herramientas también, ¿no? Pero también, es verdad, que al final te encuentras mucha gente que dice, oye, quiero hacer esto, ¿no? Y lo voy a hacer, eh, pero déjame que, que me quite un par de encimas primero, claro. eh, que son, que veo más prioritarias. Y yo creo que mm, en, en la mayoría de los casos es porque al final están acostumbrados a, a su propia... Mm, proceso que, que tiene ahora mismo, que no es para nada eficiente, pero cuando no conoces otra cosa, te crees que es lo que hay y es lo que hay que hacer, ¿no? Y punto, no hay otra manera, ¿no? O sea, eh, de repente, no entienden, yo creo, muchas veces el valor que genera. Eh, cuando lo ven y, y, y les cuentas la herramienta con de, de, de, de, de, de, de, de, un poquito más de tiempo y tal, todos te dicen, joder, es que, todo, vamos, ¿no? o sea, es que me ahorra una cantidad de horas. Y es que tan sencillo, al final, luego de gestionar, porque no es que requiera una curva de aprendizaje ni nada, si es que está muy preparada la interfaz para que en dos minutos Coges la tarjeta, o sea, añades un usuario, automáticamente se envía la tarjeta, llega a la oficina, te descargas la app, la activas, empiezas a gastar. Y te asignas el dinero poniendo de forma súper sencilla y diferentes presupuestos, que es un panel súper visual. ¿no? Hay Con una, lo cual... un, una ventaja y un inconveniente que tenemos es que eh, muchos casos de uso no son intuitivos y depende de cada empresa. Entonces, es un inconveniente porque no es algo que puedas poner una landing y. y y, y des en el clavo, pero es una ventaja porque nadie se entiende, te pongo un ejemplo y, y a mí me pasa, no sé, cosas que no había pensado ¿no? pero lo típico de te suscribes al típico SaaS que te cuesta 15 días gratis y luego 200 euros al mes y claro, ¿qué metes tu tarjeta? No, eh, abres la app eh, creas una virtual eh, presupuesto 1 euro copias en el móvil, pegas en la pantalla ya está, y si te olvida cancelarlo y estás usando no pierdes 200 euros ¿no? Entonces, ese tipo de casos ¿no? Eh, y como este hay muchísimos en cuanto a gestión de equipo, en cuanto... Son cosas que te puedes ir planteando, que obviamente para nosotros el reto está en, en focalizar en qué es lo importante y qué son, digamos, detalles pequeños, pero el, el propio, o sea, la propia herramienta que ya tenemos ahora tiene un montón de casos de uso que ni siquiera nosotros mismos hemos conseguido ver. ¿no? Es como cuando... Gmail creo el mail con un giga, ¿no? Bueno, ejemplo de, de, ejemplo de flipado, de emprendedor, pero porque no es lo mismo, eso fue la leche. Eh, pero es el hecho de decirlo ah, pero, pero sí puedo hacer lo mismo, ¿no? ¿no? Es que hay 20 cosas que no has pensado, pero que te va a cambiar tu día a día. bueno Os voy a hacer las dos últimas preguntas, que sé que, que además, eh, que llevamos justicos de tiempo, la lanzo una a cada uno y, y así afinamos. Eh, Edu, cuéntanos sobre el, el futuro de, de Fuel eh, ¿qué es lo próximo que vais a hacer y, y un poquito más allá? ¿qué nos puedes adelantar que vais a estar trabajando? Sí, yo creo que eh, al final un poco la, la visión de Fuel como comentábamos un poco es simplificar todo, esa, todo ese trabajo ¿no? que no mm -hmm. es necesario y yo creo que pasará primero por crear eh, unas tarjetas mágicas ¿no? entre comillas, en la, con las que puedas hacer mucho más que gestionar solo la parte de los gastos corporativos, sino también un poco de eh, otros usos, ¿no? Eh, que pueda haber que también con tarjetas relacionadas con los empleados y demás. Eh, y, y sobre todo yo creo que el siguiente paso natural también será meternos en la parte de factoring eh, y pago de facturas, ¿no? Que al final creo que eso sí que va a ser más prioritario. No, al final tienes los presupuestos de, de, de, del proyecto, del departamento, etc. ¿no? Y al final tienes una parte de los gastos que son he hechos con tarjetas, porque no también que puedas meter los gastos hechos con, o sea, de, de, de, de ya, con, tra, con transferencia, ¿no? Eh, ahí puedas subir tus facturas, e incluso si eres, si tienes un cierto nivel eh, crediticio, de y crediticio, que te pueda dar yo incluso ese, ese factoring para que tú puedas eh, beneficiarte, ¿no? Y además que hoy en día en la situación actual, pues yo creo que viene muy bien. Sí. Y con los modelos nuestros que queremos desarrollar propios, que, que sean mucho más. Eh, eh, que, que, que, que integren mucho más a, a todos los posibles clientes y no solo beneficien a, a aquellos eh, que la banca tradicional puede financiar basado en sus modelos tradicionales que no tienen datos, fuentes de datos en continuo y en directo, que es una de las cosas que queremos hacer después, ¿no? Por ejemplo. Conectarnos a tu Shopify y financiarte un porcentaje de lo que tengas en caja, ¿no? de, lo que, de lo que estés vendiendo. Es un límite de crédito en continuo y indirecto directo que, que realmente eh, unido a una cierta una serie de variables más que hoy en día con PCD2 y la conexión a los bancos y demás se puede hacer, eh, puedes conseguir un límite de puedes conseguir dar crédito a, gente, a a entidades que han sido tradicionalmente rechazadas por la banca eh, sin tener más riesgo necesariamente, ¿no? Oye, me suena, vamos, o sea, solo eso es un negociazo del 15, nada, ya estaremos pendientes. Dani, en tu caso, me quiere salir un pelín de fuel, lo comentabas al principio, la sentencia Menéame, ¿cómo la ves tú? Y por qué? Porque tiene muchas implicaciones, como tú has dicho, y te, te he visto además que te fastidiaba, cuéntanos un poquito cómo lo ves. Mira, eh, es, es un tema súper interesante y... Voy a tratar de ser breve, porque esto da para, para horas, ¿no? pero al final es, eh, a veces, a mí me gusta entender, los, los grandes conflictos del mundo los puedes entender entre ten como tensiones, ¿no? Tensiones entre dos eh, ideas o dos visiones que, que tienen parte de razón, ¿no? Y lo difícil es encontrar ese equilibrio, entonces esto al final se engloba entre la libertad de expresión, por un lado, y del otro lado, eh, vamos a llamarlo, no solo la parte eh, legislativa o de protección, sino también la de lo que yo llamo conversación sana, ¿no? Entonces, es muy fácil posicionarse en un extremo y decir, no, yo estoy a favor de la libertad de expresión. Ya, pero luego es un ejemplo y dices, ah, claro, pero esto no", no. Y luego dices, ya, esto no, pero si esto no, pues lo otro igual tampoco. Entonces, ¿dónde está ese límite, ¿no? Y cuanto más sabes sobre este tema, más... Yo creo que a mí al menos me ocurre, cuanto más sé, más claro que tengo que no sé dónde está el límite. O sea, no tengo una posición radical al, al respecto. Pero sí creo que hay, eh, que, que hay que corregir cuando algo se deriva a cierto extremo. ¿no? Entonces, relacionado con esto, eh, que un eh, político... Eh, qué putano tener el abogado aquí al lado para que me sienta las palabras porque eh, imagínate, ¿sabes? No, no puedo ser yo mismo yeah. esto con dos cervezas te lo cuento distinto eh, que, que un político eh, lo insulte en el ejercicio de su cargo en un contexto de una condena eh, por, por joder, no puedo decir eh, por, iba a decir robar dinero pero no voy a decir no vaya a ser eh, creemos que, que eh, además, con, con una notificación, con un defecto de forma, digamos, es, es retorcer mucho eh, hacia que le obliguen a una plataforma a ser responsable de ese contenido. ¿no? A la vez, yo no estoy a favor de, de que puedas mmm, insultar a una persona directamente en Twitter y que no haya límites, ¿no? pero, eh, digamos, ¿en dónde, se, ¿en dónde se corta ese límite? Eh, creemos que este es un caso bastante radical hacia el otro lado, es decir... Mm. Si esta sentencia que se queda finalmente así, como ha dictaminado el Supremo y nosotros vamos a tratar de recurrir a la Constitucional, eh, digamos que, eh, ¿cuál es el efecto? Que una plataforma, ante la duda, borra. Entonces, sí. si, si yo veo que un comentario no me gusta respecto a mí, puedo enviar un correo anónimo a través de un despacho de abogados, sin identificarme y decir, o lo quitas o te demando. Y ni siquiera ellos pueden decir, oye, que ha amenazado con demandarme. No, no, es que no he sido yo, no te he enviado nada. ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a ocurrir con eso? Que como plataforma, meneame como plataforma pequeña y muchas otras, por ejemplo, tú si te decides alojar tu podcast en una plataforma propia, eh, ante la duda vas a borrar. Yo eso, eso genera un internet con el que no estamos nada de acuerdo. Y te has balanceado porque los grandes tienen abogados y van a poder ser plataformas donde pasen más cosas porque se pueden defender y los pequeños quizás menos. Mm, sí, es, es otro... Esto, estuve en una, en una reunión de la Comisión Europea que me pareció súper interesante estaba al lado del vicepresidente de Facebook ¿no? y él contaba sus problemas. Y, y yo hablaba justo después y dije, bueno, pues yo tengo los mismos problemas que él, lo que pasa es que este señor tiene 500 personas en Barcelona moderando contenidos y nosotros no tenemos nada de eso, ¿no? Entonces, eh, es un tema de escala, pero, pero bueno, es un tema también de, de, de o sea, de, mi visión un poco es que tenemos que fomentar, y las plataformas tenemos una responsabilidad moral, al menos, de fomentar una conversación sana y no que no se convierta en, la, en, en lo que se está convirtiendo, porque igual que te decía que con 19 años defendía que ya pudiese, eh, digamos, tener una visibilidad, está derivado en algo que me parece casi tan malo como lo anterior, que es... Sí. Al final unas dinámicas de odio, populismo, y, ¿no? que son igual de, de perjudiciales. Eh, entonces, bueno, es ese, ese, la búsqueda de ese equilibrio. ¿no? Creo que en las plataformas tenemos esa responsabilidad, pero que no es, debemos tener la obligación legal de, ante la duda lo borro, porque eso es complicado. ¿no? Y esto es un ejemplo que me ponían... Eh, no, perdón. Eh, respecto a contenido terrorista, y dices, claro, todo el mundo está de acuerdo en borrar contenido terrorista, ¿no? Para empezar, meneame no hay contenido terrorista. Y segundo, ¿dónde está el límite? ¿No? Una crítica a un gobierno, ¿sabes? ¿Dónde está el límite? de decir, uy, esto... Entonces, es, es, es delicado, ¿no? Dentro de, sí. de ciertos valores que todos, o que el 99% compartimos, de hay cosas que no deben estar, dentro, cómo trazas esa línea exacta es, es muy complicado claro al final un poco yo creo que por lo que yo he entendido también cuando hablando de esto, de, con Dani a veces ¿no? es que eh, claro, al final es el, el que se puedan usar esas herramientas después esos límites no eh, con usos por el interés propio más que el interés común no al final porque hasta qué punto es un comentario mm, o sea es difícil no eh, con teorías extremas con insultos con todo o sea eh, es el equilibrio ese entre, entre las partes ¿no? Yo, no, vamos, cuando lo escucho hablar de esto me parece súper interesante y sí, súper complicado sí. Y luego que hay una cosa, ¿no? imagínate si, si varios jueces entre ellos no se ponen de acuerdo sobre si este comentario es eh, llamarlo delito, como sea no es no sé el término legal ni siquiera ya sabes que yo con abogados ¿no? eh, si varios jueces no se ponen de acuerdo, digamos lo que pretende obligarnos a la legislación es que el criterio sea nuestro entonces, ¿a qué te lleva eso? ¿no? Te lleva a decir, pues ante la duda, borro lo que sea. Y algo que te lleva, ¿sabes? Eh, hay una diferencia también, decir, claro, igual no se puede permitir estar con, con juicios cada dos por tres, Facebook igual sí, entonces también genera una desigualdad económica, ¿no? más allá del, del tema social. Es, es, bueno, es una buena aventura esta, desde luego. Bueno, la seguiremos de cerca, esperemos que, que salga todo bien, igual que seguiremos de cerca todo lo que hacéis en Fuel, a mí me ha flipado eh, todo lo que nos habéis contado, me parece un enfoque muy interesante, aparte de lo de juntar tarjeta con software, el, el tratar de solucionar la vida como lo estáis haciendo, me parece algo brutal. Para acabar, eh, si a alguien le ha gustado todo esto, ¿dónde, dónde puede contratar su, eh, Fuel y, y por dónde os puede seguir a vosotros? Pues en getfuel.com, getfuel.com, eh, ahí Uy, se puede. ¿Fuel con doble vale. L? Sí, eso, <risa> está bien. Ya lo, lo he interiorizado tanto que ya ni lo digo. Eh, pues desde ahí lo puede eh, contratar. Y eh, bueno, eh, a mí en Twitter de Seijo, aunque lo tengo un poco abandonadito últimamente, eh, se me encuentra más fácil en los bares que en Twitter. <risa> <risa> ¿Y a ti, Edu, por dónde te puedes seguir? Para mí el LinkedIn, porque el resto de redes sociales no, no las llevo muy en día. <risa> bien, bien, pues a buscar, a buscar a estos dos por Twitter, por LinkedIn y sobre todo a contratar Fuel. Edu, Daniel, muchísimas gracias por compartir tanto con nosotros hoy. Un placer. Gracias a ti. Un abrazo.